Estudios Y Records La Casa de la Música Hoy siento que mi corazón se muere Al que no estás, prefiero se muere, al ver que no estás aquí prefieres Tú sabes que mis sentimientos dieres, me dices que me quieres solo me mientes Te busco en mi memoria, te llamo al ser y no contestas Yo sé que estás ahí pero no encuentro ya respuesta Yo sé que te hice daño pero por favor contesta Yo sé que estás dispuesto con otro te encuentras ¿En dónde se quedaron las palabras que decías? Me querías, me amarías, que conmigo llevarías toda la vida Tú ves un estado y dices que es el amor de tu vida Mientras yo me sumerjo en la triste melancolía Recordando momentos que contigo viviría La cama y la pasión Tú y yo llenos de amor saciando el corazón La cama y la pasión Tú y yo llenos de amor saciando el corazón Saciando el corazón, saciando el corazón La cama y la pasión Hoy siento que mi corazón se muere Tú sabes que mis sentimientos quieres Me dices que me quieres solo me mientes Hoy siento que mi corazón se muere Al ver que no estás aquí prefieres Tú sabes que mis sentimientos dieres, Me dices que me quieres solo me mientes Dime que me quieres Dime que me amas Y si tú no estás ya no habrá mañana, solamente el karma que endereza el alma Como muerto en vida, terminará mi alma Y solo, mirando tus recuerdos en la habitación No gustas de mentiras, falso fue tu amor Acuerdos en la habitación Promesas y mentiras Falso fue tu amor Promesas y mentiras roto el corazón Promesas y mentiras de amor Promesas y mentiras de amor